De flor en flor me sentía como una rosa El alma de abeja ahora reposa El pozo del café y su reflejo Me alejo como puedo, hueso eso creo La esperanza no se pierde, bonito credo La paciencia sí, y yo de eso no tengo Me mantengo elegante, al margen como siempre con problemas no resueltos como todos Espero pensativo los motivos de tirar pa'lante Con semejantes semblantes son abundantes Si me mientes ya lo sé, no me trates de capullo Intuyo que la cosa no va bien Va y ven de cambios en los que me incluyo Drama de una peli mala Si nos vemos un saludo saliendo hasta las plantas. Como si le importara No soy perfecto, también tengo taras y peros Paso a otra barra de bar Otra Pido otra birra de más Otra Ves otra piba de más Y otra más Ahora pa' ligar hay que firmar contrato Romanticismo en trazos, vergüenza ajena Ajeno me mantengo de esta ajena y entre tanto ruido la calma es lo que me llena Quejas y más quejas Y el culo hay que moverle para llegar lejos no me la saco de la cabeza, mensajes nocturnos y el orgullo pisado bajo tierra. Pero la vida pega muchas vueltas, perdiendo tuercas voy, perdiendo tuercas. Contando cuentos hoy, viviendo pelis hoy, más de lo esperado y voy. Haciendo trucos, consiguiendo tratos, doy consejos pa' novatas y novatos. El dinero para los buenos ratos, en el amor con casco, incoherente en mis actos Me contradigo muchas veces, soy humano, así que perdona si el viernes te llamo Se me olvidó mi labia y borrar tu contacto, telón cerrado, fin del primer acto Tenía yo razón, sí que es un sentimiento ¿De qué demonios se está hablando? Conozco a las mujeres, amigo, se fue sabiendo que usted mentía no te hagas la dura que no cuela Mi paciencia dura menos de lo que esperas Doy el doble de lo que tú das Pero 2 por 0 es cero Por eso me das igual a estas alturas y a nada me asusta A mi altura tú ya quisieras estar Te levanto a la piba y me insultas Pero yo no soy machista, soy un gentleman Y a ti te tiene donde quiere bobo le veo de lejos las faldas al lobo y le rompo todos los esquemas Conmigo no tonteas pero porque no soy tonto Aplícate el cuento que no es para tanto Te quedan muchos sábados para torear conmigo Si tienes la misma mentalidad de cría que las tías que me hacía con 17 años Niño, normal que os agobiéis Si tenéis que subir una foto cada mes que hacéis Cambié el gym por el Nordic y mi media naranja posar el gin tonic. Ya me la sé, no me la cuentes. Como esa de que el mar está lleno de peces. Porque tengo los pies en la tierra y sé que ninguno me merece. Y aunque así fuese, pongo las reglas del tablero. Y si no cambio de juego, ¿me entiendes? Te toca mover ficha, ¿qué esperas? De nada sirve conmigo tu prestigio de princesa Es como poner un estribillo en esta letra Porque eres pegadiza, pero a mí no me haces falta Es la oferta y la demanda que afecta Desde el más macho hasta el más pagafantas Escribo lo que siento No moñadas para gente happy No hago pasteladas, lo siento Esto es Ejo con el Prada, no el Cali y el Dandy.